transmitiendo desde Honda Comoto Puerto Vallarta y por fin llegó la fecha esperada, hoy hay una gran rifa, yo, ¿De qué se trata? Platícanos Ok, bueno, en, en las transmisiones pasadas y nuestras redes sociales estuvimos informándoles les compartimos nuestro nuestra dinámica del regalo del casco un casco con valor de cuatro mil pesos, wow. es de la marca Chief, que es una línea de la, de la línea de Fox, muy reconocida con muy buena calidad el, el casco, el, el mismo precio te lo dice. Entonces, ¿cuál era la dinámica? Todas las compras que hicieran los clientes de refacciones o accesorios, eh, tenían que registrar su ticket mayor a 700 pesos. Tenían que registrar su ticket de nuestra página de Facebook, enviarnos la foto, una foto del ticket. ...y ya quedaba registrado, podían mandar los tickets que fueran... ...entonces ahorita ya tenemos aquí los tickets... ...la escuchan emocionada sí. porque yo sí... ...ay porque está bien bonito, miren, chequen... ...a ver, a ver, es que yo quiero uno y no tengo moto... ...madre, la verdad... ...oye, está espectacular, sabemos que es muy importante el uso de un casco... ...puede realmente salvar una vida pero que además tengo un diseño y un material que ahorita está muy de moda, este color negro mate, está padrísimo. Y las certificaciones de, de, de, de seguridad que tiene también no, no Platícanos, cualquiera. para los que no sabemos en qué consiste, sobre todo porque fíjate que curiosamente en la semana hablábamos de, de vialidad y tránsito y hablábamos de cómo Honda, como moto siempre está preocupado de compartir información sobre cómo cuidarse, cómo transitar, cómo eh, fluir en la vialidad en Puerto Vallarta, y el uso de un casco con certificación, ¿qué significa? Que te va a proteger mucho mejor. Que la que la calidad de absorción de los golpes es mejor. Hay cascos que sí te pueden absorber una una un golpe, eh, pero no lo suficiente. Muchas veces el casco se rompe y puede llegar a este a tener este alguna secuela en tu cabeza. Claro. Y estos cascos lo que tienen no nada más una certificación, tienen más de una. Hay varias certificaciones y dependiendo de las certificaciones es, es este, la calidad que tienen. De hecho eso lo pueden, nos, este, nosotros los explicamos en nuestros cursos de vialidad que tenemos periódicamente que para que estén pendientes cuando tengamos nuevamente, porque con la, con la contingencia no nos permitieron este, claro. estar realizando. Pero ahí les explicamos sí. lo que, desde qué tipo de casco... Hasta la calidad que tienen, la la cobertura, la protección que tiene cada uno. ¿Y saben qué? Precisamente por la contingencia creo que es más importante que en otro periodo el, el hacer conciencia del cómo transitar y cómo fluir en la vialidad. ¿Por qué? Porque aumentaron mucho los servicios en moto, de servicio a domicilio, de Uber Eats, de lo que quieran, aumentó muchísimo. Yo creo que los automovilistas y los peatones eh, los podemos confirmar, incluso también de ciclistas. Para ellos incluso yo conozco gente que tiene bici y que usan un casco porque saben lo importante que es traer la cabeza protegida y también entendemos que a veces la gente puede pensar, ay, es una inversión muy alta, pero vale en verdad la seguridad. Y claro. bueno, por eso yo os está muy emocionada el día de hoy. ¿Cómo estuvo y la parte Y aparte de eso, es de lo que está, está muy muy bonito, la verdad. La verdad que a mí me gusta para mí, pero bueno, ya, lo vamos a regalar. Vamos. Pues aquí no, tenemos que... los papelitos, la dinámica, ¿cuál es? Para que no se desesperen, al tercero que salga, ese es el ganador. Cada ticket lo estuvimos enumerando y le pusimos el nombre de la persona del que, que lo envío como aparece en el Facebook, para que estén pendientes. Es como lo vamos a amarrar, para que estén al pendiente. Algunos dejaron teléfono, otros igual, el que sea el ganador, lo contactamos por medio de Facebook. El tercero, ¿ok? Y se llenan, los tambores. La mano, la mano santa y en la torre ya tenemos fallas. <risa> Bueno. Una mano santa, por favor Primero, primero Con alcohol a Tú lo lees, tú lo lees Ok, yo lo leo, ella fue la mano, santa. la mano santa Muy bien, no gana, no gana No gana El número 17 Pablo Axel Galvez No ganas, pero mira la vibra se sintió, tú brinca, fue de casi, la, fue suyo, lo dejó ir. Bueno, no lo dejaste ir, fue la suerte, pero bueno, bueno no, no. ganó. Y soy de fanfaria no, no gana, y ella no ve, yo, yo sí veo, y no gana el número 7, Hugo Urrutia. Ok, muy bien, Gracias. no gana. Pero a ver, hagan Ganó algo, ganador, muchachos. Ganador. Imagínense que son ustedes. ¡Bravo para el bueno, ganador! Bueno. El que es número uno, el que sí ya va a ganar, ganar, a ganar. El que sí Tú va a ganar. Sacas, para que Ándale pues. Y en la torre, no me dejes esa responsabilidad. Me van a linchar si no ganaron. Y el ganador. Y el ganador por mano Ay, santa. No puede ser. Kikir Muñoz, no, no. ¿por qué? ¿Quién Porque es? Es de los últimos que mandaron. ¿no? <ríe> Mira que metí la mano y fue justo en medio. No sí, sé, no, pues no Kikir Muñoz, no, no, aplauso. Se, que se presenta, no le avisamos por medio de fe. Es de emoción, es de emoción. Kiki Muñoz, ya ganaste un casco con valor de más de cuatro mil pesos, que además de su valor, lo más valioso es que va a proteger tu cabecita, tu chollita, úsala, no va en el codo, el codo no es para los cascos, es en la cabeza, es así, vayas al Oxxo, el IBM, el BM a traer algo, te pones tu casco y eso va para todos los motociclistas que en verdad a veces subestiman que un viaje cortito, no pasa nada y sin embargo esto cambia vidas. Dios, pues qué emoción. Ah, pues muchas felicidades al ganador y lo estaremos contactando. Igual si sí, él nos está viendo y nos puede contactar. <risa> Excelente y Bueno, pues espero para todos los demás que participaron Que sigan pendientes con Honda, con moto Porque siempre los está consintiendo En verdad que yo ya quiero ser motociclista ardua Así, prendida Porque me encanta desde cursos de vialidad Promociones cada mes O sea, no hay forma de que no estrenemos una moto Y me incluyo Pues ahorita la que tenemos en promoción Es la CB300 Ya okay. nada más queda este mes Para que aprovechen 12 mil pesos de bono de descuento Perfecto, pues vamos a mostrarle Y bueno, pues de esta manera nos des despedimos a través de Radio Switch, también a través de la página oficial de Honda Comoto Puerto Vallarta, Francisco Villa, casi esquina, libramiento, teléfono 322-22-591-21. ¿Eh? Ya me lo sé, ya me lo sé. Nos despedimos y a cuidar la vialidad usando su casco y todos los reglamentos de tránsito. Desde Honda Comoto, Puerto Vallarta. Gracias. ¡Woo! Ahí está, ahí está. mostremos la, la moto. Eso.